¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Renegade Racing El pasado vídeo os encantó chicos Desde ya quiero deciros que si queréis Que siga subiendo vídeos de este juego 30 likes para un próximo vídeo Mañana pasado Cuanto antes lleguéis, antes lo tendréis ¿Veis que por aquí tengo el coche de policía chicos? En el pasado vídeo terminamos Desbloqueando Muerte S.A. Que como veis lo he maximizado Incluso he desbloqueado el coche de policía Lo he maximizado también y me he quedado aquí desbloqueando este coche super rana pero como os prometí que íbamos a jugar con muerte S.A. vamos a jugar un par de partidas con muerte S.A. y otro par de partidas con el coche de policía que se parece mucho al coche que hay en class of cars para futuros vídeos ya jugaremos con el coche super rana solo me quedan dos coches por desbloquear que bueno, si queréis verlos, dejad abajo el like he pasado de la arena expertos arena de veteranos completada, arena de campeones también completada y estoy aquí en arena de élite, vamos a jugar con muerte S.A., ¿eh? muy muy parecido al coche que metieron en Crash of Cars, aceleramos, que esto empieza ya bueno, Contamos. me ha salido antes en una caja el turbo, para salir muy bien, bueno de momento primeros cada vez a medida de que vas avanzando en el juego es más difícil, puesto que los jugadores tienen mejores coches, se preparan mejor, pues preparan los coches de manera de que, bueno, lo lleven... guas Vaya ley! Ese también se es la coche. Vale, turbo por 3. Creo que vamos bien. Raro sería que perdiésemos esta partida. En esos giros hay, hay que llevar un montón de cuidado. Que a veces te piensas que puedes hacer mortales y no es así. Aquí. Bueno, vaya caída. Aprendizaje, perfecto. Tengo las la misiones de hacer porteretas para adelante, así que voy a hacerlas para adelante. Ahora, cuando pueda, en la próxima partida, porque en esta está prácticamente terminada. Ahí está, terminada. Vale, primeros. Muy por delante del segundo. Tengo 11.000 de billetes que para el próximo vídeo empezaremos subiendo de nivel esta super rana y jugando con ella. Segunda carrera. A ver cómo se nota. Ahora tenemos de rival. Bueno, el autobús va chavales. Mirad todo lo que lleva. ¿Qué más hacen la para adelante autobús ha salido, madre mía, es que el autobús va hasta arriba de todo ya, si, yo... si veo que os va gustando el juego subiré vídeos chetando los coches jugando con ellos al máximo, con todos los objetos todo lo que se le puede poner a un coche, todo lo mejor y lo veremos aquí en este canal para eso necesito que dejéis like vale. Que hago las vueltas para atrás conscientemente. El tío, me va a dar, me va a dar una guerra. Si el, auto, si el autobús se no llevará todo lo que lleva, seguramente iría mucho detrás. Cuánto queda, cuánto queda, la vuelta. Somos más rápidos. ven Uf, ¿Es que es que es que es que, es que. Se ha caído, bueno, pues yo creo que hubiésemos ganado igualmente, pero mejor así que se haya caído. Ya hemos visto Muerte S.A. Vamos con el coche Policía, con este coche Poli, que a mí personalmente me ha gustado mucho, mucho más que Muerte S.A. Eh, creo que lo que mejor tiene, bueno, os lo enseño, lo que mejor tiene este coche es la velocidad, tiene velocidad máxima casi al tope, con el turbo, el control todo bueno, y cada vez que vas avanzando los coches son mejores estos dos son los mejores en clasificación el coche rana junto con el coche de poli y a estos que son un poquito peores pero que no están nada mal si venís aquí podéis empezar a equiparle todas estas cosas si queréis que haga vídeos bueno chetando todos los coches y batiendo todos los récords dejad un like vamos a ver cómo se porta el coche poli Aceleración tiene muy poca. Vamos a salir. Ahí está de los últimos. Pero no importa, chicos. Vamos a remontar enseguida. Lo vais a ver. Y al tercero dos ya. Y sin turbo prácticamente. Vamos a dar unas vueltas que nos coja turbo. Y es muy bueno personalmente, por ejemplo, en este mapa. En el que tengamos que pasar por debajo de rocas si sí lo vamos a poder comprobar hay a veces rocas que suben y bajan bueno pues el coche es el primero en pasar si llegamos muy muy muy muy justos vamos a pasar en cambio coches grandes no pasarán Ahí está como llamamos el imán está absorbiendo todas todas todos los billetes que salen hemos quedado segundos chicos esto significa que nos van a quitar 25 de experiencia nos quitan. Vamos con la segunda carrera del coche de policía. Esta vez no podemos perder. Ya va. Mirad el, el, el, el, el autobús. Mirad, mirad. Y haciendo el cabello y todo. Me sobradísimo. Vale. El coche de policía es muy bueno. No sé cómo antes hemos, hemos podido quedar seguros mirar, mirar cómo corre de verdad que es que de lo de antes no lo he entendido muy bien ahí está, cogemos todos los billetes turbo por 4 ahí está, con de atrás que las tengo que hacer para adelante pero no me da la gana hacerla y esto está acabado. Muy bien. Ahí como tal para atrás. Mucha diferencia respecto al segundo. Y nada, muy contentos por la carrera. Recuperamos lo que habíamos perdido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Ya sabéis, si queréis próximo vídeo muy pronto. En cuanto llegue a 30 likes este vídeo, bueno subiré el próximo. Abriremos el vídeo maximizando el super rana. Y viendo qué es lo que pasa jugando con este coche. Vale. Chicos, me despido. Dejar un like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo de Renegade Racing. Adiós.